Hola, me llamo Diego Martínez Montejano, soy arquitecto y pertenezco al estudio de Arquitectura de Arquitect. Desde hace ya bastantes años venimos desarrollando todos los proyectos de nuestro estudio con tecnología BIM, apoyándonos eh, tanto en Archicad como en Arlantis. Además somos implantadores y formadores oficiales de Graphisoft España y tratamos de volcar toda la experiencia adquirida a lo largo de todos estos años tanto en nuestros cursos como en nuestros procesos de implantación. Iniciamos este blog con muchísima ilusión para dar a conocer estas potentísimas herramientas de arquitectura y además para dar apoyo a aquellos usuarios que ya las vienen utilizando y que a veces tienen dudas en aspectos esenciales del manejo de las mismas. Si tienes cualquier tipo de consulta o quieres recibir cualquier tipo de información, de cursos o de las mismas herramientas de Archicato Arlantis, por favor no dudes en contactar con nosotros. Estaremos encantados de poder atenderte.